Antes de comenzar con este video quisiera explicar lo que pasó la vez pasada con ese directo inesperado Lo que pasó fue que mientras yo estaba grabando la aplicación que yo uso comenzó a streamear y sacar un directo automáticamente De manera que ustedes me comenzaron a ver sin que yo me diera cuenta ¿Y por qué ese título? Porque yo antes ya había grabado un directo de Galactus Ahí sí fue un directo de verdad Entonces...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 Mis queridos amiguitos, hoy vamos a hablar de una página web llamada Ecosia Que se caracteriza por lo siguiente Vamos a buscar cualquier cosa normal Y nos va a aparecer este símbolo de arbolitos ¿Esto qué significa? Es que por cada búsqueda que des Va a, salir un, va, va a aumentar el número, de, el número de acá con el arbolito ¿Y de qué se trata esto? Pues Ecosia es una página web en donde... En donde por cada 47 búsquedas se planta un árbol Y ustedes se preguntarán ¿Cómo, cómo se hará esto? Pues ya les, voy a ya les voy a mostrar el proceso Pero antes de todo les quiero decir que esto no es un anuncio Solo les quería mostrar este video Porque quería mostrarles esta, esta gran página Que planta árboles en las partes más deforestadas del mundo Para que puedan reforestarlas Otra vez, o sea, reforestarlas Volverles a poner árboles Y y hacer y ayudará a, a, a, a evitar la contaminación y todo sobre el cambio climático pero bueno cómo, cómo puedo hacer para tener este Ecosia bueno pues vamos a, eh, buscamos en en, en en la tienda de, de extensiones vamos a buscar Ecosia la primera que nos salga la vamos a añadir a Chrome y Vamos a y, la, y ahí ya cuando ya lo tengan instalada les va a salir la extensión y ahí ya estarán comenzando a, a, a plantar árboles y dando su granito de arena contra el cambio climático y la deforestación en este caso así ayudaremos mucho por cada o sea, por solo una búsqueda que hagamos por solo una búsqueda que hagamos vamos a, vamos a poder colaborar. Eh, dando árboles, pero bueno, ¿cómo se hace esto? pues el proceso ya se los voy a mostrar el proceso comienza este proceso se da porque cada uno nos queda que queda y clickeamos que en una página web a esas empresas se les manda este, ese dinero, pues, ah, como pueden ver en, la, en el último mes, usa el 48% de su dinero para gastarlo en árboles. Así que aquí podemos comprobar que Cosia no engaña a la gente y sí, está plantando árboles de, de verdad. Ya también está usando las inversiones para mantener la empresa, los empleados y especialmente también los servidores de Cosia. Que también se serviría para gastos verdes aquí ¿ok? eso significa que le están gastando el medio ambiente pero hay un punto eh, que debemos pensar y es que ecosia proviene de microsoft y cuál es el problema que eh, eh, por ejemplo google no planta árboles pero el 100% de sus servidores están hechos de este tienen energía renovable que viene de las, de la, del sol pero apenas en Microsoft apenas quiere llevar el 40% para 2030. Entonces ese sería un punto muy debatible. Porque podríamos o plantar árboles o paga, o estar en una página web que planta árboles. O estar en una página web que, que, que, que le apoya la energía renovable. Es un punto de, debatible como ya lo dije antes. Pero si nos damos cuenta en, la, en los gastos verdes. Eh, nos podemos dar cuenta que ellos le gastan a los paneles solares y le dan paneles solares a, a las diferentes casas Entonces eso le daría un punto de ventaja y cosia de Google También podemos ver que la privacidad ellos tienen, ellos aparte de otras páginas web tienen una privacidad de, un, de, de modo encriptamiento Que es que lo, ellos, lo, ellos lo tienen ahí 100% privado, no se lo están vendiendo a nadie eh, tu información y la borran en una semana, así que es, así que se dice importante la privacidad, aparte de otras personas webs como Google, que no manejan como de esa manera la seguridad, entonces, bueno aquí como podemos ver en los reportes financieros de Ecosia, porque Ecosia ahí tiene su página web en donde muestra toda su actividad, todo lo que hace, entonces podemos ver que... Um... En sus reportes financieros podemos ver todos los países a los que les gasta el dinero para plantar árboles en sus zonas más deforestadas. Aquí podemos ver a Madagascar, Indonesia, Perú, Kenia, España, el Amazonas de Brasil, India, Australia, Uganda y Canadá. Esos son los, que, a los países en lo, a, los que, a los que les invierte para, eh, para reparar sus zonas deforestadas. Y bueno, como podemos ver, eh, la verdad están haciendo un buen trabajo. La verdad, en mi opinión, yo diría que yo me, cambia, yo me cambiaría de Ecosia, porque aparte de que sus servidores son renovables, son 100% renovables, pero los de, los de Microsoft, que es la empresa que los creó, eh, no son renovables, entonces ah, no son renovables entonces ahí sería un punto crítico, pero lo importante es que ellos también le gastan al, a los árboles y también le gastan a los paneles solares, entonces, la verdad, yo me cambiaría de Ecosia. Díganme en los comentarios cuál es su opinión al respecto. Y ahora sí, mis queridos amiguitos, espero que les haya gustado este video que para mí es muy importante. So, eh, habla mucho sobre el medio ambiente y dar muchas alternativas para ello. La verdad, espero que les haya gustado muchísimo este video. No olviden darle un buen like, también suscribirse a este bello canal. Y no olviden compartir este canal con todos sus am queridos amiguitos del alma. No olviden que pues, tenemos que seguir difundiendo este tipo de, de páginas web, todo este tipo de alternativas contra el medio ambiente, porque no olviden que solo nos quedan 7 años para... para re, re, eh, no olviden que solo nos quedan siete años para, para poder reparar los daños que les hemos hecho al medio ambiente. Así que por favor, comparte este video y también eh, si estás por el galón, pues nos meten a tus familiares. Y también solo suscríbete. Pero también, también sígueme en Instagram como ZoomCool0709 y en TikTok igual. Acá les voy a dejar el link de la descripción con mi Discord. También únanse a mi canal de Discord. Y espero que les haya gustado muy, de todo este video. Entonces ahora sí, nos vemos mis queridos amigos.